y antes de empezar con los contratos, quiero decirte dos cosas Hay un sorteo activo en el canal, así que te dejo el video aquí arriba para que vayas a participar Y segundo, si no estás suscrito al canal, suscríbete y déjame alto like Eso me ayudaría muchísimo a seguir traciendo este tipo de contenido al canal Para el primer contrato tenemos un contrato baratísimo y podemos spamearlo Para este vamos a necesitar 10 armas en Field de la colección Italy valor de este contrato será de alrededor de un dólar y las probabilidades de este contrato son del 100% de ganar profit Sí, el 100% no hay pérdida en este contrato así que yo recomiendo que puedan spamear lo más posible este contrato ya que nos dará profit y si sos de esas personas que aún no pudo hacer su primer contrato y quiere hacer contratos baratísimos puedes empezar con este pero también te voy a dejar aquí arriba una lista de videos de contratos baratos y rentables que hay en el canal el segundo contrato tendrá un alto porcentaje de ganar y será muy barato para este necesitamos 4 armas de la caja Danger Zone en Minimal Wear y 6 armas de la caja Revolver en Field Test el valor de este contrato será de alrededor de $1.10 en este contrato tendremos un 60% de posibilidades de ganar ya que con cualquier arma de la caja revólver estaríamos sacando profit desde 20 centavos hasta casi un dólar con 50 la verdad que este contrato vale la pena spamearlo así que pruébenlo y ya palpitando el final del video, quiero recordarles que si aún no están suscriptos se suscriban y dejen alto like antes de ir con el último contrato quiero decirles algo este contrato va a ser de la nueva caja Así que tengan mucho ojo con los precios. Ya que no están establecidos aún. Esto puede aumentar, puede bajar. Así que esto háganlo bajo su responsabilidad. Yo les traigo un contrato de esta nueva caja. Porque es la nueva caja. Y las armas están carísimas. Así que podemos sacar un profit de 30 dólares. Y sí, este es un contrato caro. No es barato. Pero quería traérselo ya que es un contrato nuevo. Y ahora sí, vamos con el contrato. Para este vamos a necesitar. 10 armas azules de la nueva caja estas van a ser 5 en Minimal Wear y 5 en factory new el valor de este contrato será de casi 30 dólares y sí, este contrato es para sacar esa hermosa Akka en factory new ya o sea que por el momento es el arma más cara de las moradas en esta caja esta arma nos dará más de 33 dólares yo sé que esto es un contrato caro será un poco más exclusivo para algunos pero la verdad que hay que hacerlo ahora mismo, ya que el valor de las armas está inflado. Así que los que puedan aprovechar para sacar el AK o la DC Eagle, la verdad que sería una buena inversión. Por lo menos para sacarla y venderla en el momento, así poder ganar un poco más de dinero y seguir probando contratos. Pero esto depende de ustedes, hay un 40% de ganar y un 60% de perder. Pero si quieren probarlo, la verdad que sacarían bastante, bastante profit.